Un cuento de Guy de Maupassant que trata sobre la infidelidad. La infidelidad implica en gran parte de los casos un drama personal de gran trascendencia. Es la vulneración de la confianza. Es el comienzo de la ruptura de la pareja ahí donde se socava el compromiso, los anhelos, los pactos, la intimidad. Esta experiencia humana tan habitual origina infinitas grietas en el corazón dando forma a unas situaciones que no siempre manejamos con la necesaria eficacia. Y ahora veamos el cuento de Guy de Maupassant al que ya damos comienzo. El perdón, un cuento de Guy de Maupassant había sido educada en una de esas familias que viven encerradas en sí mismas y que siempre parecen vivir de espaldas a todo. Ignoran los acontecimientos políticos aunque se hable de ellos en la mesa. Pero los cambios de gobierno le son tan ajenos que hablan de ellos como si de un hecho histórico se tratara, como si fuese la muerte de Luis XVI o el desembarco de Napoleón. Las costumbres cambian, las modas se suceden. Apenas si reparan ello en la tranquila familia en la que se siguen siempre las costumbres tradicionales. Y si ocurre alguna historia escabrosa en los alrededores, el escándalo muere en la puerta de la casa. Cuando están solos, el padre y la madre... Una noche intercambian algunas palabras sobre el particular, pero eso sí, en voz baja, porque las paredes oyen. Y discretamente el padre dice, ¿Te has enterado de esa tremenda historia de los Rivoli? La madre responde, ¿Quién se lo hubiera imaginado? Es espantoso. Los hijos no sospechan nada y llegan, a la edad en que les toca vivir a ellos, con una venda en los ojos y en la mente, sin sospechar el revés de la existencia, sin saber que no se piensa como se habla y que no se habla como se actúa, ignorando que hay que vivir en guerra con todos, o al menos en una paz armada, sin comprender que el ingenuo es siempre engañado, el sincero burlado y el bueno maltratado. Algunos llegan hasta la muerte en esta ceguera de probidad, de lealtad, de honor, tan íntegros que nada puede hacerlos abrir los ojos. Otros, desilusionados, sin saber muy bien el por qué, se acaban extraviando desesperados y mueren convencidos de haber sido el juguete de una fatalidad excepcional. Míseras víctimas de unos acontecimientos funestos, y de unos hombres particularmente criminales. Los Savignol casaron a su hija Berta a los 18 años. Se unió en matrimonio con un joven de París, George Baron, que se dedicaba a los negocios de bolsa. Era un buen mozo. Se expresaba bien y tenía la apariencia de «persona-proba» que era «conveniente» pero para sus adentros se un poco de sus anticuados suegros, a los que llamaba, con los amigos, mis queridos fósiles. Él era de buena familia y la muchacha rica. Se la trajo a vivir a París. Se convirtió en una de esas provincianas de París cuya raza abunda. No llegó a conocer la gran ciudad, su sociedad elegante, sus diversiones, sus costumbres, tal como había permanecido ignorante de la vida, de sus perfiles y de sus misterios. Siempre encerrada en casa, no conocía nada más que su calle y, cuando se aventuraba a otro barrio, le parecía que hacía un viaje lejos, a una ciudad desconocida y extranjera, por la noche decía... Hoy he cruzado los bulevares. Dos o tres veces al año su marido la llevaba al teatro. Eran fiestas cuyo recuerdo ya no se extinguía y de las que se volvía a hablar continuamente. A veces en la mesa, tres meses después, rompía de repente a reír exclamando... ¿Te acuerdas de ese actor vestido de general que imitaba el canto del gallo? Todas sus relaciones se limitaban a dos familias emparentadas entre sí que, para ella, representaban a la humanidad entera. Hablaba de ellas haciendo preceder su apellido por el artículo Los, Los Martínez, Los Michelin. Su marido vivía a su guisa volviendo a casa cuando le antojaba, a veces de madrugada, pretextando asuntos de negocios sin preocuparse en absoluto por ello, convencido de que nunca una sospecha rozaría esa alma candida. Pero una mañana ella recibió un anónimo. Se quedó perpleja, siendo como era demasiado recta para comprender la infamia de las denuncias para despreciar esa carta, cuyo autor decía que le movía el interés por su felicidad, el aborrecimiento del mal y el amor a la verdad. Le revelaba que desde hacía dos años su marido tenía un amante, una joven viuda, la señora Rosette, en cuya casa pasaba todas las veladas. No supo fingir ni disimular ni espiar, ni usar ardines. Cuando él volvió para almorzar, ella le tiró sollozando la carta y escapó a su habitación. Él tuvo tiempo de comprender, de preparar la respuesta y fue a llamar a la puerta de su mujer. Ella abrió enseguida y sin atrever a mirarle, él sostenía, se sentó, la trajo sobre sus rodillas y, con voz tierna y un tanto burlona, le dijo. —Mi querida pequeña, la señora Roset es efectivamente amiga mía desde hace diez años y la quiero mucho. Puedo añadir que conozco otras veinte familias, de las que no te he hablado nunca, sabiendo que la vida de sociedad, las fiestas y los conocidos nuevos no son de tu agrado, pero para acabar de una vez por todas con estas infames denuncias, te ruego que te vistas cuando acabes de comer y vengas conmigo a conocer a esa señora, que, estoy convencido, se convertirá en amiga tuya. Berta abrazó ardorosamente a su marido y, por una de esas curiosidades femeninas que, una vez despertadas no pueden ya dormirse, no se negó a ir a ver a esa desconocida que, a pesar de todo, se le antojaba un tanto sospechosa. Presentía instintivamente que el peligro, cuando es conocido, casi puede evitarse. Entró en un pequeño piso coqueto lleno de chucherías, adornado con gusto en la cuarta planta de una bonita casa. Al cabo de cinco minutos de espera en un salón penumbroso por las colgaduras, las cortinas graciosamente drapeadas, se abrió una puerta y apareció una joven muy morena, menuda, algo gordita, asombrada y sonriente. George hizo las presentaciones. Mi esposa, la señora Rosette. La joven viuda lanzó un ligero grito de asombro y de alegría y se adelantó con los brazos abiertos. «No se habría esperado nunca», dijo semejante dicha, sabiendo que la señora Barón no frecuentaba a nadie. Era tan feliz, apreciaba tanto a George, decía simplemente George, con fraterna familiaridad, que tenía unas ganas enormes de conocer a su mujer y también de quererla. Al cabo de un mes, las dos nuevas amigas eran ya inseparables, se veían todos los días, a menudo incluso dos veces, en casa de una o de la otra. George, ahora, no salía casi nunca, no ponía ya excusa de negocios y decía adorar el estar al amor del fuego. Y cuando quedó libre un piso en el edificio donde vivía la señora Rosette, la señora Barón se apresuró a alquilarlo, para estar más cerca y verse más a menudo. Durante dos años enteros hubo una amistad sin nubes, una amistad de corazón y de alma, plena, afectuosa, abnegada, deliciosa. Berta era incapaz ya de decir nada sin pronunciar el nombre de Julie, que para ella representaba la perfección. Era feliz, de una felicidad completa, tranquila y agradable. Pero la señora Rosette cayó enferma. Berta no la dejó un solo momento. Pasaba las noches en blanco, se desesperaba. También su marido estaba asustado. Una mañana el médico, tras la visita, hizo una parte con Jory y su mujer para decirles que consideraba el estado de su amiga muy grave. Apenas se hubo oído, los dos jóvenes postrados se sentaron cara a cara y, de golpe, estallaron en lágrimas. Aquella noche velaron juntos al lado de la cama y Berta besaba sin cesar a la enferma, mientras George, derecho al pie del lecho, la contemplaba en silencio con tenaz persistencia. Al día siguiente estaba aún peor. Pero... Hacia la noche dijo sentirse mejor y obligó a sus amigos a ir a su casa a cenar. Estaban sentados en la mesa, muy tristes, casi sin probar la comida, cuando la criada le entregó una carta a George. Él la abrió, palideció y, poniéndose en pie, dijo a su mujer con aire extraño. —Espérame. Tengo que salir un momento. Vuelvo dentro de diez minutos. Por favor, no te muevas y fue a su habitación a coger su sombrero. Berta le esperó, atormentada por una nueva inquietud, pero dócil como siempre no quiso volver a subir a casa de su amiga antes de que él hubiera vuelto. Pero no volvía, y se le ocurrió ir a la habitación de él, a ver si había cogido los guantes, cosa que habría indicado que había ido a alguna parte. Los vio al primer vistazo. A su lado yacía un papel arrugado tirado allí. Lo reconoció de inmediato como el que acababa de ser entregado a George. Por primera vez en su vida, la dominó una fuerte tentación de leer, de saber. Su conciencia indignada le revelaba, pero el acicate de una curiosidad aguda y dolorosa le movía la mano. Cogió la hoja, la desdobló, reconoció en seguida la caligrafía de Judy una caligrafía temblorosa a lápiz leyó Mi pobre amigo ven a abrazarme pero ven solo me estoy muriendo Al principio no comprendió y se quedó como estupefacta e impresionada sobre todo por la idea de la muerte luego de repente le llamó la atención el tuteo y fue como un relámpago que iluminase toda su vida, haciéndole ver toda la infame verdad, toda su traición, toda su perfidia. Comprendió su larga astucia, sus miradas, su buena fe burlada, su confianza traicionada. Les volvió a ver cara a cara de noche, sentados junto a la tulipa leyendo el mismo libro, consultándose con la mirada al final de las páginas, y su corazón henchido de indignación, desgarrado de dolor, se hundió en una infinita desesperación. Oyó un ruido de pasos y huyó a encerrarse en su habitación. Poco después su marido la llamó. «¡Ven rápido! ¡La señora Rosette está a punto de morir!» Berta apareció en la puerta y, con los labios temblorosos, dijo —Vuelva usted solo a su lado. Ella no me necesita. Él la miró con los ojos de loco, agobiado por la tristeza, y prosiguió. —¡Rápido, rápido, se muere! Berta respondió. —Seguro que usted preferiría que fuese yo. Tal vez entonces comprendió y se fue, subiendo de nuevo para estar junto al agonizante. La lloró sin disimulo, sin pudor, indiferente al dolor de su mujer, que ya no le hablaba ni le miraba, y vivía solitaria encerrada en el asco, en una ira indignada y rezando a Dios ante la mañana a la noche. Y sin embargo vivían juntos, comían el uno enfrente del otro, mudos, desesperados. Luego él se fue calmando paulatinamente, pero ella no le perdonaba, y la vida siguió así, dura para ambos. Durante un año fueron tan extraños el uno para el otro como si no se conocieran. Berta estuvo a punto de enloquecer. Hasta que una mañana ella salió al amanecer y volvió a casa eso de las ocho, trayendo entre los brazos un enorme ramo de rosas blancas, completamente blancas. Mandó decir a su marido que quería hablar con él. Él fue a su encuentro agitado y turbado. «Salgamos juntos», le dijo. «Toma estas flores, son demasiado pesadas para mí». Él cogió el ramo y siguió a su mujer. Les esperaba un coche que se puso en movimiento apenas hubieron montado, se detuvo delante de la verja del cementerio. Entonces Berta, cuyos ojos se inundaban de lágrimas, le dijo a George, «Llévame a su tumba». Él temblaba sin comprender y se puso a caminar delante de ella llevando en todo momento las flores en sus brazos. Por fin se detuvo delante de una lápida de mármol blanco y la señaló sin decir nada. Entonces ella le cogió el gran ramo y arrodillándose lo depositó al pie de la tumba. Luego se alegró y se regocijó en una oración desconocida y suplicante. De pie detrás de ella su marido, asaltado por los recuerdos, lloraba. Ella se levantó y le tendió las manos. «Si te parece bien, seremos amigos», le dijo. Fin